A la hora que estoy haciendo el video, 22.57 de la noche, hace 10 minutos salió una nueva actualización en el testing de Sonic Speed Simulator, así que estaré dando toda la nueva info. Primero que nada debo tener que tuve varios contactos con moderadores del Discord de SSS, developers, testers, etc. Básicamente he podido darme cuenta que, a palabras de todos, solo los eventos con contador de finalización o que dicen evento limitado son los que desaparecen, el resto de cosas se quedarán por meses. Por tanto, es oficial que se queda la ruleta de reader Shadow por mucho tiempo. Es hora de decir lo que hay en el testing y que tal vez salga para el juego oficial entre el día 1 y 2 de abril. Primero que nada hay un evento limitadísimo de uno solo día, así que solo tienes 24 horas para reclamar un solo pez de Sanit, así es, ninguna broma, el mismísimo Sanic de Jojo, en forma de pet que no sirve como multiplicador, es solo un pez de colección. Y por último tenemos a Asterami, una nueva skin de Pascua sobre Ami pero de Pascua, para conseguirla hay que destruir 60 huevos de los que estaré mostrando en pantalla. dato curioso sale con feti cuando los destruyes. En fin gente, eso fue todo por ahora, un video cortito para resumir lo que vino. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.